Salvador es nuestro distribuidor en la zona de La Higuera y Marmolejo, en Jaén, a través de Salvagro Central. Salva tiene profundos conocimientos técnicos y una gran experiencia en el cultivo del olivar. Bueno, Salva, eh, como principal distribuidor nuestro en, la, en el área de Jaén, háblanos sobre eh, tu experiencia con el Moicán 50. Es competitivo, de fácil aplicación. Mezcla muy bien para la, la aplicación a bajo volumen y te permite mucha seguridad en su aplicación. Otro de los productos que también le da, le da mucho uso y lo tenemos muy introducido en el mercado es el Aikido. ¿Qué valor le da a este producto y qué experiencia tienes en campo con él? Aikido es un producto bastante seguro para la aplicación en prefloración contra prai porque te da una persistencia importante en el tiempo por su tipo de formulación y lo cual hace que no tengas que obligarte a precisar el momento de tratamiento además controla otras plagas diversas como glifodes incluso tiene efecto contra barrenillos Ascenza farming your future